¿Qué es Ethereum? Ethereum es tanto una criptomoneda, de hecho ahora es la segunda cripto mayor criptomoneda en cuanto a capitalización y uso después de Bitcoin, pero también es una plataforma basada en tecnología blockchain, que es básicamente los cimientos o la plataforma sobre lo que se está construyendo casi todo lo que llamamos Web3 a día de hoy. Esto es porque Ethereum permite la existencia de aplicaciones descentralizadas o The apps y los Smart Contracts, vale, por lo tanto es una base sobre la que se están construyendo eh, muchísimas cosas a, a día de hoy.